Muy buenas, soy Deltarrai y bienvenidos al canal que continúa con la cronología de Metroid. La última vez vimos la primera parte de esta desde el Metroid original hasta Metroid Prime Federation Forces. Hoy veremos la segunda mitad, donde la historia se torna un poco más dramática. Bueno, no tengo mucho más que decir, así que comenzamos ya con lo que viene siendo el vídeo. Un tiempo después de los hechos de Federation Forces... La Federación ordenó a Samus a dirigirse a SR388, hogar de los Metroids, para exterminar a la especie por considerarla demasiado peligrosa. Así transcurren los eventos de Metroid 2: Return of Samus o su remake reciente, Metroid Samus Returns. En el momento en el que aterrizó en SR388, Samus empezó a cazar Metroid, descubriendo y enfrentando nuevas evoluciones. Los Metroids Alpha, Gamma, Zeta y Omega. Conforme derrotaba a los Metroids, le cogía también su ADN. Eventualmente, Samus se topa con la reina Metroid, con quien se enfrenta venciéndola finalmente. Así, Samus piensa que ha exterminado finalmente a la raza, pero poco después encuentra un nuevo Metroid que eclosiona. La larva, al ver a Samus, piensa que es su madre. La caza de recompensa se apiada y decide llevárselo con ella. Sin embargo, antes de abandonar el planeta SR388, Samus fue atacada por Ridley, cuyo organismo había sido liberado por completo del pazón y había comenzado a regenerar su piel orgánica. Samus, junto con la cría de Metroid, consiguió vencerlo y marchar del planeta. Mientras tanto, y gracias a la desaparición de los Metroids, comenzaron a aparecer unas criaturas extrañas conocidas como Parásitos X, capaces de convertirse en cualquier cosa que posee, siendo copias mucho más agresivas que las originales. Al escapar de SR388, Samus entregó la cría Metroid a los científicos de la federación... ...que la guardaron para analizarla y poder usarla para algo beneficioso. Empezando así, Super Metroid. Poco después, sin embargo, Samus recibió una alerta del laboratorio. Al llegar allí, se topó con Ridley, que es más pesado que una vaca en brazos... ...y se llevó la cría Metroid. Siguiendo su rastro, Samus llegó a Cebes, donde los piratas espaciales habían construido una nueva base. En ella habían vuelto a la idea de clonar Metroids, para lo que la cría era indispensable. También reconstruyeron a Mother Brain. Tras acabar con los piratas Grail, Phantom, Crocomite, Dragon y, por supuesto, Ridley... ...Samus pudo acceder a Turian, donde una vez más tuvo que acabar con los Metroids clonados. Sin embargo, de repente apareció un Metroid de tamaño masivo, inmune a cualquier arma de Samus. Por suerte, este Metroid era la cría que había reconocido la caza de recompensas y se marchó sin hacerle nada. Entonces, Samus continuó su camino y se enfrentó nuevamente con Mother Brain, pero en cierto punto, se levanta revelando así un gigantesco cuerpo biónico. En esta forma, era mucho más poderosa que Samus, quien parecía no poder hacer nada contra ella. Cuando parecía que Mother Brain iba a acabar con la vida de Samus, aparece la cría que le drena la energía al cerebro y se la da a la caza de recompensas. Esto sirve como sacrificio, ya que Mother Brain aprovechó los segundos en los que el metro le daba energía a Samus para matarla. Ahora, con las energías recargadas y las fuerzas ampliadas, Samus vuelve a enfrentarse a Mother Brain, resultando victoriosa. Pero, una vez más, su muerte activa una secuencia de autodestrucción, en su huida, Samus rescata a unos etekunes y a un dakora, unos pequeños animales locales. Poco después de lo ocurrido en Cebes, Samus se recupera de sus heridas en el Hospital de la Federación, afectada también emocionalmente por la pérdida del planeta en el que se crió y de la cría Metroid. Una vez recuperada, se dirige a la nave botella, donde tiene lugar Metroid Other M. Allí, Samus se incorpora a una tropa de la Federación comandada por un viejo conocido, Adam Malkovich quien se muestra frío y distante con ella en un principio, pero poco a poco vuelve a confiar en Samus y le pide que colabore con su tropa, siempre y cuando obedezca sus órdenes. En sus investigaciones, Samus va interactuando con una chica llamada Melissa Bergman, que le informa sobre los planes de la federación para crear metroids resistentes al frío. También se encuentra con un pequeño ser similar a un pollito con grandes orejas y un gran temperamento al que llamaron pajarito. Más agresivo se vuelve poco después, en un estado de evolución más avanzado, llegando a atacar a Samus. Finalmente se revela que Pajarito era un clon de Ridley en estado de cachorro. Samus se enfrenta nuevamente al dragón espacial, matándolo. El cadáver de Ridley fue atesorado por la Federación. Por su parte, Adam Malkovich se sacrificó autodestruyendo el Sector 0, donde estaban los metros resistentes al frío con el fin de salvar la vida de Samus, demostrando el cariño que realmente le tenía. Entonces, se descubre que Melissa Bergman es un androide capaz de controlar toda la estación y las criaturas que la habitan. Así, envía a una reina Metroid para atacar a Samus, aunque finalmente la reina es derrotada y Melissa fusilada por la Federación. Para rendirle homenaje, Samus recupera el casco de su superior y amigo Adam Malkovich. Pasa un tiempo y la federación envía a un escuadrón al planeta SR388 ahora que está libre de Metroid para investigarlo y conseguir ADN de las especies animales y vegetales de la zona. Samus se une a la expedición ya que ya había estado en el planeta y podía servir de ayuda. Durante la misión, Samus y el escuadrón encuentran a un Hornode propio del planeta, pero al intentar capturarlo, un parásito X sale del Hornode e infecta a Samus. Así empieza Metroid Fusion. Hasta ahora, el último juego de la cronología. La infección afectó al sistema nervioso de Samus, por lo que fue llevada a los Laboratorios Espaciales Biometrox, o BSL, donde fue operada de urgencia. Como solución, se creó una vacuna creada a partir de los Metroid, depredadores naturales del parásito, razón por la cual comenzaron a aparecer tras su desaparición de SL388. Samus, ahora siendo en parte Metroid, sobrevivió y se hizo inmune al parásito X, pero ganando debilidad al hielo propia de los Metroid. Como consecuencia por la operación, el traje de Samus también tuvo cambios bastante notables. Una vez que despertó, Samus empezó a investigar la BSL que fue invadida por el X, bajo las órdenes de una computadora inteligente que fue apodada Adam en honor a Malkovich ya que le recordaba a él conforme Samus recuperaba habilidades y ganaba accesos a nuevas áreas, nuevas amenazas aparecían. Resulta que el traje original de Samus, infectado por el X y que fue extraído quirúrgicamente, había cobrado vida gracias al parásito y se encontraba en la BSL. Esta fue bautizada como SA-X. Cuando Samus se encontraba con ella, debía esconderse o huir, ya que contaba con todas sus habilidades y por el momento no era rival para ella. El X infecta también al cadáver del clon de Ridley que se encontraba en el BSL, creando así a Ridley X. Por suerte, Samus pudo derrotarlo. Después, Samus libera a los Etekunes y al Dakora que rescató en su huida de Cebes que se encontraban en un hábitat del laboratorio. Más adelante descubre que, una vez más, la Federación ha estado clonando Metroid. El sax x liberó a todos los especímenes que se encontraban en el laboratorio creando una explosión que la mata. Sin embargo, Adam confirma que existen más Psykis en los laboratorios. Durante esta conversación se revela que, de hecho, Adam es un conjunto de datos creados a partir del cerebro del Adam Malkovich verdadero. Tras esto, ambos planan estrellar el laboratorio contra SR388 para acabar con el X y con el parásito para siempre. Samus y Saix se enfrentan directamente, logrando Samus la victoria. La secuencia de destrucción se inicia y Samus llega a la estación, pero su nave no estaba allí. En cambio, es recibida por un metroid Omega. Samus combate contra el monstruo mientras llega su nave, aterrizando gracias a los setekunes y al Dacora que Samus liberó. Así, Samus escapa y acaba con todo el rastro del X. Samus con su nave avanza por el espacio sabiendo que ha desobedecido órdenes de la federación y que a partir de ahora sus caminos estarán separados. Esta es, hasta el momento, la cronología completa de Metroid. Queda a ver cómo cambiará esta con Metroid Prime 4. Como dato curioso, se puede pensar que, ya que es canónico el rescate de los Etekunes y el Dagora en Cebes, hay una línea temporal en la que Samus no los rescata, haciendo que no puedan rescatarte al final de Metroid Fusion, lo que significaría la muerte de la caza de recompensas en la explosión de la BSL. Como he dicho, falta ver cómo encajará Metroid Prime 4 en la cronología, aunque muy seguramente lo haga tras los eventos de Metroid Prime, Federation Forces, y... tendremos que esperar un poco más, como sabréis, porque fue retrasado, pero bueno, pronto supongo que, que sabremos algo nuevo sobre el juego. Espero que hayáis disfrutado este vídeo y de la cronología de esta gran saga que es Metroid. Si os ha gustado, Agradecería mucho un like, que os suscribierais y bueno, lo habitual que se dice en todos los vídeos de YouTube. Y nada más, si no os queréis suscribir, al menos ir entrando poco a poco para ver si hay nuevos vídeos. ¡Nos vemos!